¡Hola a todos! Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo día, a una nueva sesión. En el día de hoy, una vez más, voy a estar compartiendo las palabras de David Hofmeister sobre la charla que dio acerca de la película Código Fuente. Esta película la vimos hace un par de semanas atrás, pero las palabras y el contenido compartido fue tan profundo que decidí compartirla con todos ustedes al español. Así que, sin más, ¡comencemos! <risa> okay. Okay, everybody queued up. OK, ¿están todos listos para empezar? Very good. Muy bien. Aquí vamos. La última vez que nos juntamos, vimos el tráiler para Código Fuente. Y eso realmente tenía muchos aspectos acerca del de valor de esta película, Código Fuente, para la sanación. Lo que creo que es importante con esta película es, como otros clásicos que hemos visto, como Solaris y Mr. Nobody y Next y otras películas cuánticas que hemos visto. Esta es una película cuántica y hay un elemento de ambigüedad que está establecido en toda la película. Esta película se desarrolla de tal forma que las escenas, parecen llevar a la mente hacia un lugar de no saber, de ambigüedad, de no ser capaz de poner todas las piezas en su lugar. Y es por eso que podemos ver que a medida que uno se adentra en estas películas como Mr. Nobody and Next, como también Código Fuente, hay un cierto nivel de ambigüedad que crece porque hay un sentido de aflojar a la mente, de pensar que sabe quién es y dónde está y lo que es. Y la familiaridad da un sentido de estar contento, en el sentido de que mientras tú crees en el ego, entonces crees en la ubicación, crees en tu ambiente, crees que el, los problemas se encuentran a nivel de la forma, los cuales no lo están, y por lo tanto, tú te encuentras mesmorizado con la identidad falsa que parece ser estable. Entonces, la mente está completamente al revés y se ha olvidado completamente de su fuente y, literalmente, ha tomado una identidad en el tiempo y el espacio a la cual se ha adaptado y se ha ajustado. Y luego, necesita ser llevada a través de un proceso de desidentificación con esa identidad. Entonces tiene que aflojarse de lo que cree que es antes de que pueda ser mostrada lo que es. Y ese es el proceso de las lecciones de un curso de milagros. Es un mecanismo para aflojar a la mente, aflojar a la mente y llevarte más y más a un lugar en el cual no entiendes lo que percibes, no entiendes quién tú eres, y estás dispuesto a ir hacia el vacío y dejar el mundo como una pizarra blanca para que algo te pueda ser mostrado, algo pueda serle revelado a la mente. Y esto es lo que es grandioso acerca de esta película. Como todas las películas, como Next, hay una misión. En Next es evitar que una bomba nuclear explote. Y en este caso, podrías decir que otra forma de describir esta película es la misión en el tiempo y el espacio parece ser diferente a lo que realmente está sucediendo, lo cual es mucho más profundo. La misión en el tiempo del espacio es encuentra al que bombardea. Hay un tren y está describiendo hay una bomba que explota y esto es parte de un esquema de un contexto más grande para una bomba más grande que va a explotar en Chicago. Y básicamente ese es el contexto en el tiempo y el espacio. Entonces hay una misión, pero la misión nunca es de lo que se trata la película, como cuando vemos Misión Imposible, u otras películas clásicas, en muchos casos hay una misión en el tiempo y el espacio el cual parece ser el punto de enfoque, pero eso es un show de lado a lo que realmente está sucediendo. Para la mayoría de las películas ese es el caso. Y cuando ves una película como Mr. Nobody, cuanto más miras la película, he visto personas salirse de las películas del cine no pueden soportar ver la película porque ese factor de tener una trama y que la película tenga una dirección de tener algo que se desarrolla no es Realmente de lo que se trata estas películas cuánticas, de lo que se trata es ponerse en contacto con lo que está sucediendo en la mente. Y es eso lo que las hace cuánticas, porque lo que parece ser las situaciones que los personajes están atravesando no son re situaciones reales, sino que son situaciones hipotéticas y hay algo que está sucediendo, hay un truco en la mente que ha proyectado estas cosas hacia afuera. Entonces, con las películas cuánticas, cuanto más te entras en ellas y más profundizas en ellas, menos seguro estás acerca de lo que está sucediendo. En esta película que vamos a ver hoy, definitivamente hay una lección de perdón que es empujada fuera de la conciencia entre Coulter Stevens, el capitán Stevens, y su padre biológico, el cual refleja un problema de la mente que está dormida y soñando que ha abandonado su fuente y se ha identificado con una identidad que es totalmente ficticia y no tiene nada que ver con su identidad real. Entonces, en esta película, nos va a llevar un tiempo hasta que le empieza a adentrarse en la mente que esto es acerca del perdón. Y ese es el caso con muchas películas. Pero esta va a mostrarlo de muchos ángulos, en donde él parece tener conciencia y, sin embargo, parece inhabitar el cuerpo de otro hombre. Y luego empieza a también a descubrir el nombre y la identidad de este otro hombre y luego también está el contexto de la misión encuentra que bombardea que está sucediendo en muchas de estas películas como en Solaris el personaje principal el nombre del personaje es el psicólogo llamado Chris y me gusta mucho cuando veo películas en donde el personaje tiene una versión de Cristo en su nombre. Entonces, Chris Kelvin es uh, dos letras cortas de Cristo. Y de eso se trataba Solaris, reconocer el poder de la mente, el miedo de la luz y su necesidad de entregarse a esa luz para poder ver que todo está perdonado, sin excepción y la ligereza que viene con esta realización o darse cuenta. En esta película, el personaje femenino que va a estar en todos estos escenarios en el tren con Captain Coulter, se llama Cristina Y ella es otra de estos personajes que está siendo utilizado por el Espíritu Santo para volver hacia la fuente y volver hacia la verdadera identidad. Entonces, creo que el valor de esta película, como con todos estos clásicos, es que empieza a desmantelar tu conciencia de esta creencia fija acerca de quién tú eres en el tiempo y el espacio. Y empieza a traer la conciencia a la conciencia. Y si podría decir que si todo el propósito es que recuerdes tu verdadera identidad, Tienes que atravesar lo que parece ser experiencias que aflojan tu mente y te dejan menos y menos orientado en el tiempo y el espacio. Si tú te entregas y vas más allá de la pesadez en tu corazón, más te adentras en ese estado mental en donde no sabes quién tú eres en el tiempo y el espacio. Empiezas a tener estas experiencias de quietud que son muy expansivas pero no tienen ningún tipo de orientación en ellas. No, tienen, no se puede decir con certeza que eres tal o cual y que vives en cierta ubicación o que tienes cierta identidad que está basada en nada acerca de lo que haces, hiciste o vas a hacer. Todo eso es un aflojarse de eso. Y eso es realmente lo que queremos decir con aflojarse o deshacerse de las distracciones. Es hacerse las identificaciones con las distracciones y los mecanismos de distracción de la mente y lleva a la mente hacia un tipo de orientación. Y es por eso que en el camino espiritual muchas veces te encuentras extremadamente desorientado. Entonces en esta película es más como un rompecabezas en donde el personaje principal está tratando de descifrar está tratando de descifrar algo acerca del al mundo. Y aparentemente hay un programa de computadoras en donde él aparentemente se encuentra, él es insertado en ese programa y luego él tiene esta misión, la cual le es dada. Pero cuando se adentra en esa misión, más se empieza a preguntar las preguntas más profundas. En donde, por ejemplo, él tiene pesades en el corazón, si tuvieras dos minutos para vivir y podrías hacer una llamada, ¿a quién llamarías? ¿Quién es con quien realmente quiere él hablar? ¿Con quién él realmente quiere conectarse? Luego de este escenario, de este tren y estos pasajeros y estas interacciones y luego este tren explota de formas repetidas, uno podría decir que en cierto sentido es como Groundhog Day en esteroides porque los días se repiten una y otra vez, excepto que su día siempre viene en estos escenarios generados y termina con el tren explotando. Yo estaba mirando la película en línea y estaba notando que muchas veces dice otras películas que las personas han buscado. Las personas también han buscado. Incepción. Déjà vu. Transcendencia. Selfless. Mentira, del ego. A esa es otra con la misma actriz, con Michelle. En e ella está en esa también. El sexto día y Looper. Esa es otra película acerca del tiempo. Entonces, en cierto sentido, ese es el punto de que nosotros veamos estas películas. Empezamos con la película Looper, que da vueltas en círculo. También tenemos Groundhog Day. Y también el efecto mariposa. Hay un par de versiones del efecto mariposa. Cuando empiezas a ver muchas de estas películas eh, que se llaman Loopers o que dan vueltas en círculos, también hay una en la que hay una mujer joven y se llama Si no despierto. Esa también es otra película más actual, que es también Looper, que da vueltas en círculos. Quizás podamos eh, ver varias de estas películas mientras... Puede ser que veamos un número de este tipo de películas Looper para aflojar a la mente de la creencia de que tú te encuentras en el tiempo lineal. Hay otra película que también fue sugerida para hoy, fue 222 Y esta película trae como un flash las memorias, y estas memorias empiezan a adentrarse en la mente y empieza a desorganizar la percepción. Y es como que hay un patrón del pasado que se repite y se repite y se repite. Y sin embargo, la mente es engañada en creer que está experimentando algo nuevo por la primera vez, como si nunca hubiese estado en esa situación antes. La forma quizás cambió, pero hay un reconocimiento debajo, como wow, yo he estado aquí antes y tú has estado aquí, y tú has estado aquí, y tú has estado aquí. Y es como un sueño que da vueltas y vueltas en círculos. Pero la clave sigue siendo esto de aflojar y desidentificarse con lo que parece estar sucediendo, los supuestos eh, o la identidad que está conllevada en esto. Porque hay miedos que tienen que ser enfrentados. Hay cosas que tienen que ser cuestionadas y no puede ser que se asuma continuamente, que simplemente estoy enfrentándome a un nuevo día, como la canción de los Beatles, otro día. Eh, esto se encuentra en la superficie de la conciencia. Hay que ir mucho más profundo y dejar que uno se afloje de todo esto antes de que la lección pueda ser vista. Entonces, vamos a empezar esta película y el valor de esta película es deja que el espíritu te lleve y te lleve hacia adentro de ese sentimiento a medida que tú sigues al personaje principal de no saber realmente quién tú eres, dónde te encuentras, lo que eres y lo que estás haciendo. Porque incluso la misión que les da a este personaje, encontrar que bombardea, en cierto punto, él empieza a cuestionarse el valor de la misión porque eso es una distracción. Cuando creemos que hay algo que tenemos que hacer o lograr en el tiempo y el espacio, eso nunca es realmente la lección. Nunca realmente logras nada dentro del tiempo y el espacio, porque la lección es ver que tú eres el soñador de sueño. Tienes que ir hacia atrás, como la canción de los Beatles, ve hacia atrás, ve hacia atrás, ve hacia atrás hacia donde una vez perteneciste. Tienes que ir hacia atrás en la mente. Y estas películas ayudan en a experimentar ese ir hacia atrás en la mente. De salir de la pantalla y dejar de identificarnos con el personaje. Mientras la mente crea que es este personaje en el sueño, va a haber culpa. Y esa culpa va a ser proyectada al cuerpo y otros personajes. Y muchas veces en el ambiente también. Entonces, simplemente sentémonos y relajémonos y sigamos este camino en donde eres llevado lentamente, lentamente en una aventura y tienes más ambigüedad y más desorientación que ocurre a medida que atraviesas. Pero a medida que atraviesas esta desorientación, te empiezas a preguntar, Preguntas básicas más profundas. ¿Qué está, ¿Qué está sucediendo? Y luego viene la pregunta de ¿Quién soy yo? ¿Quién yo soy? Eh, en esta película, Captain Carter Stevens llega un punto en el cual él no está seguro quién es. No está seguro si está vivo o muerto. No está seguro si es coach Stevens no está seguro si es este señor eh, John. Y definitivamente no está seguro acerca de cuál es el propósito o el significado debajo de todo lo que le está sucediendo. Porque no parece estar llegando a un lugar de claridad, sino que lo lleva más y más a enfrentar la pesadez dentro. Que él ha empujado tanto de su conciencia que... Ni siquiera es consciente acerca de esa pesadez. Él ha ido al, al ejército, él ha luchado y ha hecho todas esas cosas en el servicio de la personalidad y nunca se había tomado el tiempo a enfrentar la pesadez que llevaba dentro. Así que comencemos y quizás luego pausemos a medida que avanzamos. Bueno, esa fue la introducción a la película Código Fuente. A medida que la película va avanzando, David la va frenando y va yendo más profundo y más profundo para realmente llevarte a esa experiencia la cual apunta el curso de ¿Quién soy? Entonces, te invito a que la veas para poder obtener o ver la película completa con subtítulos al español y con la traducción de David al español, Simplemente regístrate abajo y vas a recibir un mail automático con todos los enlaces que necesitas para verla. Así que bueno, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias y nos estamos viendo.